Retornamos con las informaciones, una reunión muy importante entre representantes de Bolivia y eh, representantes también de la Unión Europea, que ha permitido concretar acuerdos comerciales que benefician al país. Vamos viendo que esta reunión se desarrollaba entre el 21 y el 22 de marzo esta comisión boliviana que viajaba a Bruselas para realizar la firma del acuerdo comercial para estos accesos de mercados, de bienes, compras públicas, propiedad intelectual, inversiones con el bloque de la Unión Europea. Este bloque ha considerado como Bolivia desarrollar estos temas mencionados y es importante evidentemente por los más de 500 millones de habitantes y el PIB de 36 mil dólares año que tiene eh, con todo este movimiento económico. Es importante señalar también que con este acuerdo Bolivia va a contribuir a que la comunidad andina cierre un acuerdo, cierre un acuerdo con el permitirá. bloque proyectar no solamente el tema de los productos ya tradicionales de exportación de Bolivia hacia Europa, sino además se incorporará un, un número muy importante de eh, productos eh, bolivianos hacia el mercado europeo. Y el segundo elemento es que con este acuerdo Bolivia estaría contribuyendo a que toda la comunidad andina cierre si un acuerdo definitivo con la Unión Europea, un acuerdo de dos bloques.